Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en la terraza de el Salvador ah, Pero venimos a hacer un video Ahorita muéstranos las poquito de la vista Sí, la verdad, está muy padre toda la vista que hay aquí en la terraza de El Salvador Miren, como pueden ver, allá está toda la vista Nomás que ahorita subimos más que nada a hacerles un video especialmente... Para ver nuestra reacción a la comida que come cualquier niño Botanas, ajá, botana, botana. churros, porque aquí le dicen churros, pero aquí pues, le decimos sabritas o papas, botanillos o botanas botana, exacto Pero 100% salvadoreño Obviamente, y aquí compramos varias cosas Los más famosos que he visto y que he probado pues a pesar del video son estos que se llaman los taquitos. Seguimos varios para probar y enseñarles la cultura o los churros o las botanas del Salvador ajá. Salvadoreñas. Sí, porque de todos modos, aunque estemos en El Salvador, hay muchas fábricas y empresas que pues existen en todo el mundo y también lo hay aquí. Sí, como pero no sabrita. son sabritas, siempre... aunque no tenemos patrocinio por sabritas, Es pero... La verdad, están casi en todo el mundo. En Aunque le cambie el nombre, es lo que estamos diciendo. Sí, aquí se llama Frito Y sí, pues, por favor, vamos a empezar con la primera. ¿Qué quieren que probemos primero? Yo diría que primero unas papitas, dijéramos allá, que aquí le llaman churro. Elige tú cuál se te antojan más. Son marca Diana. Son salvadoreños. ¿eh? Sí, es lo que estaba viendo. Incluso hay también este, bastantes sabritas diana so, Y galletas. Solamente que no quisimos traer galletas. Porque pues nos iban a llenar mucho. Quisimos primero probar todo lo salado. Más que sí, nada. Pues, hay que empezar La, las, frituras. las frituras. Vamos a abrir La verdad que son como los doritos a nachos. A ver, a ver qué tal saben esos. Yo siento que son como doritos nachos. Bueno, ah, exacto, nachos A, a ver, con. Bueno. Ay, bueno. lo que me dijo que aquí sí le echan demasiadas papas sí aquí no, no se casi quedan sí. y aparte de <risa> que sí son baratas estas sabritas sí. estas papas pues digamos. sí la verdad sí, ¿Sí tipo un, le falta un poquito más de queso para parecerte para al, al Dorito ajá los Doritos es muy, similar. es muy similar y la verdad está muy rico quieres <risa> probar el refresco ahora vamos a finalizar con estas sí, dos sí, pero son, las, ajá, más, son las, más las más estelares pero primero prueba esa ¿no? la de uva Ay. Ay. Lo que he estado viendo, que aquí el sabor uva es muy común y muy parecido Lo que allá en México no es tan común, pues, se le llama sangría si existe Pero no es tan común que lo tomen, como aquí en El Salvador He estado mirando que aquí se come mucho pues, del plátano El plátano lo preparan en todos tipos de sabores Ajá, Ajá. Hey, pero, pues, vamos, primero dale, Mario Seriamente, seriamente, sabe rica, también. ¿No? La verdad estamos enamorados de la cultura de El Salvador porque es diferente a la de México man. Es Sí, diferente. Sí, cambia. sí cambia, aunque estemos cerca sí cambia, cambia. ¿Sí? Uh -huh. Y lo gusta mucho Cabe rica, la verdad sí sabe rica Sabe muy buena Sabe como uva a ah, huevo Obvio, es uva <risa> <risa> Así la piden, me da una uva hey, Aquí no se dice refresco, se, se dice se soda, soda o gaseosa, o gaseosa. Ajá. Me, me antojan esto esos yo siento que son como los chetos Decimos no chetotes falta ¿eh? no probar, Ajá. prueba Mario ajá. a ver voy yo Esta, yo también quiero probar Más diseño, esto. estos se llaman churritos no, se llaman sí, churritos Chorritos. Así como los pueden encontrar. Y son de la marca Diana también. Fíjate, Mario, que la vez que fuimos ahí al super a comprar las cosas, también me fijé que existen marcas de Coca-Cola que no existen en nuestro país. Por ejemplo, lo que es el Tropical, que ah, tiene sabor fresa yeah, y sabor uva también. Es tropical. Pero es marca no es 100% salvadoreña, sí, sino que ajá, es de Coca-Cola. No yo, yo sí son 100% salvadoreño. <risa> Esta se llama Cascada, Piña y Coco. Sal es, muy buena. Yo ya no la he probado esta. ¿no? Pero. Dale. Ah, esa es rica, Esta fíjense, fíjense que es como para una bebida, como para una comida. Fíjense. No es como para estar, para... Está muy, sí. está muy, muy rica. Esta sí no existe para nada. Sí, porque esta no es gaseosa, ¿eh? No tiene gas. No, como es que como es tipo jugo. jugo ¿eh? Ajá. Ajá. Tipo jugo y no para trae aquí. Gas. aquí en todos lados se ve el plátano. Pero también claro. se ve la yuca. Sí, la, yuca la yuca frita, la, yuca en varias preparaciones. Es pues una verdura también, Ajá, pero exacto. cuando está frita, pues va a ser, Sabe demasiado a papa, es lo que es como Sí, un es papa muy común frita. a papa. La verdad porque nos la... dijeron, no, pr... chequense el paladar porque no sabe a papa, pero no, no a nosotros si se, se nos hace muy yuca, común a papa. Sí, pues ahorita vamos a probar estos, mira. Jalapeños. Fíjate, Mario, que se ven ricos. Se parecen mucho a los que son los nachos. Serán lo mismo, sí, nosotros aún no los probamos bien, pues, pero si sí se parecen. Sí, parecidos los dos, no Ajá. sabemos que tengan diferencia. Vamos a ver, Mario, ahorita. Ah, ah vienen en forma de triángulo, eso sí, vienen como tipo de doritos. ¿A qué saben, Mario? A ver, estos me gustaron más que estos. ¿Sí? Sí. Eh, wow, guau ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene? ¿Más salado, más, más dulce? Un poquito más, más como ácido. Ah, ok. Más salado pues Ajá. Más para botana pues Ajá. Es que allá en México los clasificamos como dos cosas diferentes La botana y lo dulce La botana es todos los tipos salados Como palomitas, refrescos Este y Los dulces postre. Ajá. postre Exactamente Estos me saben mucho los tostitos Ah, de veras, a los tostitos, a los uh -huh. tostitos jalapeños uh -huh. Están muy, es muy ricos, es son rico. muy parecidos Allá los preparamos con elote Vamos a probar los famosos taqueritos, los Mario Los taqueritos, esto. Esos se, se me afiguran mucho a los taquis por la presentación que tienen, mira, Mario Están iguales a los taquis, ¿sabes? Tienen que es la misma figura de taqui, que eso es un taquerito Ya me adelanté, Mario <risa> No, sí, salen iguales Sí saben un poquito, iguales pero esos tienen como que más limoncito Y los takis traen como más tipo Polvito de este Pero si sí es muy parecido Le doy un 10 La verdad sí está muy rico ¿Y eso? Vamos a probar esta cascada ah, sí, la... es Esa sí, Mario mira eso sí tenlo por seguro que no la he probado Esa, esa es de... De, la de la cereza Ajá, de cereza. Ajá es de vamos cereza si sabe. No no es de fresa Parece que es de fresa pero de es cereza, cereza. Ajá. Voy a probar esta Pau la verdad que sabe Esa nunca qué? la hemos probado Me dicen que sabe rica pero vamos a ver Ver, ah, sabe rica porque tiene mucho gas Y eso que no están heladas eh Mario Porque me imagino <risa> que heladas <risa> sabe Saben mucho rica. mejor No, sabe rica ah, Tiene mucho ah, gas ¿sabes? Están buenas Sí, son muy buenas Lo que le comentaba Mario Que aquí la piden como fresa Pero es de cereza es no, es que están al tiempo pues Ajá. Ya ya fría, rana, <risa> Exacto, frías saben mucho mejor Vamos a probar lo que es la yuca Yuca. se llaman yuquitas. Yuquitas saladas. Pero, o sea, se parecen papas. Parecen papas. Ah, Siempre diremos que parecen ah, papas, Mario. No me digan la yuca. Ah, ah está la, la papa. papa. Dale. ¿Ah? ¿Tiene sabor o no, no? Le faltan más sal. Ah, ok. A ver, que la, la papa le echan más sal y eso no. Sí, a las sabritas le echan muchísima sal. A las chips y todo eso. Pero yo no he probado probado. Ah, rico. Y me gustaron pues para los que no comen mucha sal, esas son buenas, una marca. Son ricas, incluso creo que con un poquito de salsa valentina que tenemos allá en México, oh, oh, oh. salen muy ricas. Ah, pues los platos no sé sí si los he comido en Mariano. Ah, yo también, me que Los compramos porque es una marca de sabrita, Mario. O sea, una marca de papitas. Una marca de aquí, del Ajá, Salvador. del Salvador. De 55 centavos, o sea, lo que vendría siendo como 10 pesos mexicanos ah, a 11 pesos mexicanos. Está barato, está muy barato porque Bien. allá las más baratas que hay son de 15 pesos. O sea, o de un, dólar, ajá, un dólar, 20 pesos. Casi. Tres coras o un dólar son las más baratas y no traen nada. Sinceramente, las bolsas vienen llenas de aire. Ajá, ya sí en México. México. Aquí, aquí no, aquí sí no, las aquí llenan. Las Según tienen chile picante, Mario, pero, pero están ay, dulces. Yes, la es dulce. Están dulces. A ver, Paula. Ah, ya. Oh, ya nos acabamos todo, Mario. Nomás nos falta probar estas dos: las dos famosas, la cola de champán y la salvacola, que son 100% salvadoreñas. Sí, la verdad, pues son las más reconocidas. De, de hecho, la Mario, les voy a comentar algo: todas estas bebidas y todas estas sabritas, o papas, o churros. Son 100% salvadoreños. Uh -huh. Estas vienen de esta empresa que es Salvacola. Exacto, son de Del barca, Salvador, ajá. El Salvador. Yo el Salvador. primero quiero probar la Salvacola para compararla con, bueno, ya sabes con cuál, la, con la, la Coca-Cola. Coca ajá, con con exacto. La, la he estado tomando todo el tiempo. <ríe> <y sinceramente, ríe> sí, sabe rica. Sí, sí más, sabe más sabe rica. helada, sabe bien rico, te quema el gas. Aunque, miren, les voy a decir la verdad de mi punto de parada. Me sabe más a tipo Pepsi. Ah, pues es que va a ser normal, porque todo, todo, todas, las marcas pues no va a ser idéntica. Sí, sí. no no pruébala. puede ser idéntica menos porque no revelan el secreto exacto saludos, saludos Mario. La, la verdad esa sí me gusta pruébala Ah, esa es bien rica Esa cuando vienen a El Salvador y tomenla Es la, Salvador, si tomen la, es la, y no, es, la, es más, sí, más económica Que la Coca-Cola, chulada Y Mario ahora sí, sí es la, la, la famosísima Cola Champán, cola champán. esa, esa también sabe es bien rica Oye, este, tengo una pregunta Allá en Guatemala, sí existen también Estos, o ya no, ya no se venden no, allá No, porque esa es la, esa es la de acá Ya ah. no ¿y allá. a poco no la, no la venden En, en, en Guatemala entonces? Oh, en Guatemala y tan cerca es que están, pues, Sí, en Guatemala, la verdad están muy cerca, eh. por eso es... Me surgió esa duda ¿Los churros sí o no? Sí Sí, hay unos que venden sí Venden toditos de churros Ah Sí, órale. porque en México sinceramente no, esas no las venden No, esas es son desconocidas de vida, Pero los refrescos tampoco Sí, se me hizo raro que esta no entrara a Guatemala Entonces, para que, pa que veas Mario Te tomamos ahorita, le vamos a dar a probar todos a él Sí, exacto No, esa es, también la he estado probando, sinceramente es <risa> Pero helada, eh la Sí, hija. helada, nunca la hemos tomado así caliente pero vamos a ver qué sabe ese caliente. Lo que no sé de qué es. Viene siendo... No sé si aquí no me, no me dice si es de manzana, de qué es. Escríbanos ahí también en los comentarios de, ¿De qué, qué es, es realmente cola de la cola de champán. Porque no dice el sabor. He estado buscando. Ajá. Y la verdad sí nos interesa porque nunca hemos preguntado. Siempre nomás no la tomamos porque sabemos que es 100% típica de aquí de El Salvador. Como la Inca Cola de Perú. La... Como la coca -Cola? la coca de Estados Unidos? <risa> ¿La coca ya, ya No sé ni dónde está Coca-Cola <risa> Yo tampoco Lo <risa> más me gustaron fueron estas Los saqueritos sí, sí. Sí. Saben muy ricos Mario, nos saltó estas ¿De veras? Sí, no, sí Estas vienen Ajá. Están ricas <risa> Ya saben tan ricas pero son bien pequeñitos dime. Son chiquititos Pues vean el tamaño <risa> A ver voy a probarlo Están ricas Nomás están bien chiquitos Mmm esos son los palitos, ¿ah? ¿eh? ¿Saben a, sí, ¿sí? a maicito de maíz de los que venden ya sí, esos preparados? Son, esos son los, los celotitos, mira. Ah, ok. Aquí vienen mixtos, pero vienen más palitos. Sí, los celotitos. Fíjense que allá en México es común, pero no así como en marca, como sabrita. A mí me gustaron mucho estos nachos. No, estos. Mí no me gustaron. Ajá, a mí me gustaron mucho porque saben a oritos y. Para mí los doritos son mi sabor preferido allá y en de, México. ¿Y de refresco de, o bueno de, de, de sola? Te voy a ser sincero. La cola champán me gusta mucho. Pero me gusta ese sabor. El, ¿El uva. Luba. Ajá. Sinceramente yo he estado tomando todo desde que de <risa> Salva cola. O sea, era, le gusta el sabor preferido. a cola, Mario. <risa> la cola. Exacto. Pues bueno, bueno. Espero le den like. Se suscriban. Activen la campanita. También recuerden seguirnos aquí en Instagram. Y también recuerden seguirnos en Facebook. Que ahí podrán ver videos están un poco atrasados. Exacto. Ahí, sí, pues, para que ahí lo compartan. De exacto, equipo, nos que vemos. Que ya apareció en un video anterior. Ya apareció. Ahí nos acompañó una aventura también nueva. Y Mario, nos vemos y en el siguiente wow. video. Thank <sweak>